Señoras y señores tienen que seguir a este artista Yoko Casanova Casanova Films Yoko Casanova Yoko Casanova Casanova Records Yoko Casanova, Casanova, Casanova. It's by Yoko Tú vas a querer decir Casanova Films esto macano está aquí yo co dice yo co así ese video de ese lado garantíame el macano ¿me escucha y yo soy duro haciendo videos